Como bueno, en el canal Grandes o Maduros, o tal vez en físicamente YouTube Estoy aquí para un, video, un nuevo video donde les quiero decir que eh, Suscríbanse al canal de mi gran compañero Santiago el Uruguayo 2, otra vez lo digo Pero estamos en el 2020 Felicidades por todos nosotros Y espero de que no nos termine muriendo como Todas las cosas que están pasando para que nos muramos todos Qué divertido la verdad eh, Me pregunto, qué pasará ahora en febrero Ojalá que no sea tan pesado como en enero Que nunca se terminaba pero por suerte ya se terminó y espero de que venga algo mejor para nuestras vidas, porque si no, jejeje, nos moriremos todos, obviamente. Entonces, eso les quería decir, que se suscriban al gran compañero compa, que llegó por fin a los 668 suscriptores. Felicidades para ti, querido Santiago. La verdad de que te felicito y espero de que consigas llegar pronto a los mil suscriptores porque te lo mereces. Haces buena calidad en los videos. Y bastante seguido, por lo tanto, para mí, por lo único que te conozco, eh, la verdad es que te felicito por haber llegado a este punto, incluso sin trampas, que yo sepa al menos, eh, y nada de eso. Así que, todo lo que vean este video, por favor, suscríbanse a su canal, porque es algo importantísimo. Y la otra cosa... Es, eh, últimamente no puedo estar subiendo muchos videos la verdad Porque estoy como medio aislado en un punto remoto En la isla Palma de Mallorca En España, si sí, me he cambiado de país incluso Un gran viaje Lamentablemente no tengo video o algo sobre el punto Solamente una o dos fotos en el avión simplemente eh, Pero bueno, en este momento estoy atrasado Y además eh, con poca disponibilidad de, para hacer videos de buena calidad o seguidos, Pero en cuanto pueda, eh, empezaré a hacer seguido los videos Pero necesitaría cobrar la monetización y aún no tengo esa disponibilidad Y la otra cosa es que por fin llegamos a los 349 exactamente creo en este momento a los suscriptores Muchas gracias, la verdad que les quiero agradecer también eso eh, La verdad de que este parece ser otro video de agradecimientos a ustedes Pero nada eso les quería decir. Y también les quería decir que pronto va a haber el especial segundo aniversario del canal. Además de preguntas y respuestas que tal vez esté implicado esas dos cosas en un solo video. Porque eh, no tengo tiempo tampoco como para hacerlo. Con el tema del estudio ahora que encima es muy pesado. Eh, a comparación del que tengo yo en Argentina. Ya que es bastante avanzado. Además... De que no tengo algo como muy buena calidad para grabar Ya que ustedes probablemente sabrán de que hace bastante tiempo atrás se me rompió el solar Así que videos no puedo grabar Ahorita mismo estoy usando la tablet de un amigo En la cual puedo tratar de grabar este video Así que nada, eso les quería decir y bueno Pronto tendremos videos para que ustedes puedan disfrutar y espero de que sigamos creciendo para que la gente pueda entretenerse, divertirse y aprender algo en este canal. Que son las metas que intento acceder en esta plataforma tan hermosa pero que está un poco mal con el tema de las nuevas normas. Como el artículo 11 o algo así, no me acuerdo exactamente. Eh, y nada, eso. Suscríbanse al canal del querido Santiago Uruguayo 2. Repito, Santiago Uruguayo 2 y a este hermoso canal, Dejen su like y nada más. Yo soy su amigo virtual, diciéndoles hasta el próximo video. Chao, chao. Síganme en mi red social Instagram Esparza 7818 Ahora sí, feliz 2020 y pronto estaremos con el de San Valentín, así que soy su amigo virtual, diciéndoles otra vez hasta el próximo video. Chao.